Se rumora, se rumora, porque las redes sociales inventan muchas cosas, como Juan Luis a veces, ¿eh? que Juan Luis viene eh, eh, aquí a inventarle a los camarógrafos para programarlo, y ellos le creen, ¿eh? ¿eh? le creen, ¿eh? Vamos este cizaña. Se rumora que habrá una reducción en el doble sueldo, que el doble sueldo supuestamente... Habrá un cambio, no sé si es de impuestos o que hay alguna persona que sugirieron que eso salió en las redes sociales. Vía mami, hoy una vez, porque que era, que era mujer, que era mamá de uno, Neto. Cuando ve el Facebook, no importa si es de un, de un medio chipichao. Dice: Ay, mira, en Facebook lo dijeron. Ay, sí, lo dijeron en Facebook. En Facebook dijeron que van a quitar doble sueldo. No, no van a quitar doble sueldo. Pero Paliza así dijo que para el 2021 las empresas buscarán un consenso, o sea, todo el mundo de... de, de todo en, en las partes eh, estarán de acuerdo, de quitar, de hacer una reducción en el doble sueldo. Yo sé que el presidente va a buscar un consenso en el sentido de que va a hablar con todos los factores de la sociedad civil, o sea, con todos los sectores de la sociedad civil, para buscar una forma para mediar eso, por la que las empresas... Se entienden que están en una situación difícil. Hay empresas que sí están en una situación difícil. Hay otras que no están en una situación difícil. Que todo el mundo sabe que siguen ganándose los mismos cuartos normales. Más. O más. Hubo Una empresa que, que yo no quiero decir nombre de San Francisco, que canceló un regreso de gente y vendió más en estos tiempos. Yo no entiendo. Qué Yo no entiendo dónde está la... Yo pienso bueno. que mi presidente Luis... Ahora, a sí le digo una cosa al presidente. Tenga cuidado con los empresarios. Los empresarios nunca ganan. Mire, el empresario puede tener millones y millones y millones. Y siempre se queja. Y siempre se queja. Y al empresariado, a muchos del empresariado, no todos le conviene que eso lo quiten ¿Eh? entonces ¿quién se va yo creo que no, que no, no se va a llegar a ese sí, traigo. pero que quien va a tener ese lío no son los empresarios eh. los empresarios se van a agarrar de que el presidente y que el gobierno lo haga y el presidente se va a quedar con ese lío yo soy Luis Abinader y no toco ni pienso esa tecla Oye, porque me, dominicano me, con su doble sueldo no, no, no, mata gente. Es me, más, hay dominicanos aquí que ya deben el doble sueldo de, día, de año 21. Eso que dijo, que dijo Paliza, que que 21, no, porque va a ser en el 21. Mira Paliza. Ya la gente debe. Es del año 21 sí. ya. Yo soy uno de esos. Mira, <risa> sí, sí, eso no te lo cree nadie, mi hijo, a ti. Tú siempre estás gritando. <risa> empresario. Sí, así mismo. Mire, eh, esa situación de. El sueldo 13. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado, el sueldo 13. Yo pienso que Luis Abinadel Corona, mi presidente, aunque yo no tengo mucho, no gano doble sueldo. Tal vez necesite piada y me regala 10 mil pesos. En yo más, más, más que te puedo regalar un wiki. Más oye, que... oye, un wiki. No, un pollo, regala. ¿no? <risa> ¿Qué pasa con eso? Que hay muchos pobres, que hay una sonrisa cuando cobran ese dinero. No es no se puede apadrinar a esos empresarios que de alguna manera u otra tienen su beneficio. Perdieron. Aquí hay empresas empresa que cuando estaba la vida normal aquí, no se, no se buscaban lo que se en estos seis meses. Sí. Y todo el mundo está claro de eso. ¿Se veían a fila? Y se veían las fila en todos los lados. Hasta sucursales han puesto... Entiendo que el gobierno de Binader va a ser un gobierno transparente totalmente, pero debe cuidar más al pobre. No hay una cosa más fuerte que Radio Bemba <risa> y tenemos que tener cuidado. Y el por lo cual tenemos pero... que tener cuidado porque hay una oposición que sabe hacer muy buena oposición que no es como nosotros que discutíamos y damos galleta. Esta gente tiene estrategia. Y, le, y, y saben jugar con la mente jo, del pobre. Lo único malo que no lleva a ninguna gente la, la Plaza de la Bandera. Eh, ponen unos huevos grandísimos, como la Plaza de la Bandera, que no fue en 10 gente. Hablen conmigo, que yo lo <risa> mojé. <mujeres, risa> <mujeres, que dijo, risa> Jorge Luis dijo, <risa> oye, que no, se va a estar lleno. Ajá. En que, dije, dije, hey, que va. Igual la <risa> <y>, invitación <risa> que hizo. <va>, <risa> bueno. Uy, y, y a las 10 de la mañana estará. Así <risa> mismo puso un huevo. Señores, y los pobres tienen que, nosotros, nosotros los pobres... Debemos de, de leer bien cualquier cosa porque no cerramos. Ya Margara me estaba diciendo ah, esto es lo último que yo voy a hacer, Dios mío, Margara, es el sueldo. ¿Me entiendes? Hay personas sí. que no cogen esa con su chele. No. Y... no, porque ellos calculan. Porque ellos calculan. Y puequito, y puequito, y vaina. Oye, lo que pasa es que el pobre hay que tener cuidado Hay que cuidarlo. Porque nosotros estamos en una pandemia que se ha afectado mucho el pobre. ¿Entiendes? Mm -hmm. Debemos cuidarlo con cualquier información. Ahora le voy a decir algo. En lo, que yo, en lo poquito que yo sé de economía, lo poquito. Al empresario le conviene más dar el doble sueldo que no darlo. Les voy a explicar por qué. Cuando tú quitas la divisa, o sea, la entrada al, al ciudadano, el ciudadano no gasta dinero. Y a quien le conviene que se gaste mucho dinero es el empresario, porque entre más dinero tiene, Tú sabes, más, más, el más dominicano le gusta gastar dinero y el dinero se mueve. Entonces, a circular el dinero, hay más dinero en la calle en esto. Claro. Hay más dinero en la calle, entonces las empresas, las empresas se, se, va, le va mejor. O sea, a la empresa, al, al, al empresariado le conviene que existe doble sueldo. ¿Me entiendes? Porque cuando existe doble sueldo, circula más el dinero se cura más el dinero por ejemplo uno siempre tiene planes de que por ejemplo uno llega de diciembre que quiere comprar un ejemplo que uno hace la foto familiar le da búsqueda a vaina a, el foto, a, a, a, a, a, a el foto estudio uno viene compra se hace su co-compra para que tú se beneficien de, de la compra uno viene siempre hace un arreglito por ejemplo a la casa le, le, pinta usted me está entendiendo siempre tiene se mueve el dinero en diciembre, por eso que en diciembre siempre hay búsqueda neto. Porque wow. en diciembre siempre hay mucho dinero. Porque así como hay doble sueldo, la gente, y por eso digo, al empresario le conviene más el doble sueldo. Por eso que Estados Unidos, usted va a ver que el día, el día de Black Friday, va a haber Black Friday por encima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene que todo ese, ese día se gaste dinero. Sí. Ese día no se, se mueva. Si no hay movimiento en el dinero... Las, las, las economías se estancan. Entonces, a ellos les conviene más que esté ese doble no. sueldo. No, frío, todo no hay cuarto. Nadie, Nadie va a comprar nada. nada. Nadie va a comprar Ni a la nada. la telera. Bueno. Nadie va a comprar aquí va a comprar nada? Vamos a estar los tiempos de antes. No. A buscarle un, buscarle un rejuego. Entonces, Pero no hagan más plaza la bandera. Que sí, no hagan plaza. Mismo, no, no, favor, sé, son no, son no pongan son huevo, son por favor. No pongan huevo. huevo. Y vale, vámonos a una pausa, vamos con el Top 5, quiero aclarar algo de Top 5, dejamos el Top 5 viejo de la semana pasada y este, porque a partir del lunes vamos a, vamos a hacer un Top 10, nos dimos cuenta que hay demasiada música nueva últimamente, vamos a darle un plazo durante los últimos dos meses a la canción, si la canción está entre el rango de los últimos dos meses, la metemos en Top 10, entonces así la gente, Va a ser un rejuego más grande y así habrá más personas que estarán en ese totel. Pero nada, vamos, pero mientras tanto, con el top 5 y vamos a, a poner alguna música para que ustedes se distraigan un poco. Recordarles, tenemos un suerte de Neto Flow. Si yo veo, si de aquí cuando volvamos no veo una etiqueta en, en el Instagram, lo vamos a reify por llamada. Así que ya ustedes saben.